Listo. Hola, yo soy David eh, de Hiperterminal. Eh, estoy aquí en Bogotá, a un par de horas de, de empezar mi viaje al, al Congreso Mundial de la IFLA, es la máxima autoridad en, en bibliotecas y, y, e información, y pues bueno, presentar un trabajo acerca de bibliotecas públicas y acceso abierto como el jueves, más o menos en la tarde. La diferencia horaria son como de 7 horas. Haré una pequeña parada en París, no conozco, nunca he estado en Europa, tampoco he estado en un congreso mundial de la IFLA Y pues bueno, he visto que más o menos en lo que he leído eh, van como unas 3.500 personas al evento eh, Hay como sesiones donde se reúne gente de, de un mismo país Una gran ventaja fue encontrar en Twitter eh, como unas 6 personas que hablan español Va un amigo peruano que sigo hace mucho tiempo por Twitter, hace como dos años, Guilletén, es de Perú, hay dos chilenos, un chileno y una chilena creo, eh, una persona de México, y qué más, y bueno, y hay personas, una muchacha de Nueva York y, y otro de Estocolmo que hablan español, y pues bueno, no sé qué espero, bueno, conocer un montón, no sé, no tengo... tengo yo tengo como muchas expectativas en cuanto a lo que me encontraré porque es una cultura muy diferente y, y bueno, vamos a ver cómo sale todo Entonces, eh, espero estar transmitiendo este es el primero de una serie de videos que espero grabar conseguí como un acceso como blogger oficial del evento el, es el evento número 76, lo hacen cada año esta vez es en Göteborg, Suecia el próximo será como en Centroamérica, no recuerdo muy bien pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Eh, de Colombia no he escuchado que nadie así pero bueno, nunca se sabe. De pronto ya llega alguien. Vamos a ver qué tal está todo. Bueno, estaré grabando a ver qué, tuiteando todo el tiempo. Utilicé, en, no sé, Google Earth para ubicarme. Eh, eh, ¿Qué más? Foursquare, También estoy como que chequeándome ahí por si me pierdo para ver qué, qué sitios cercanos hay. Y no sé. Vamos a ver cómo va todo bueno listo eso es todo